Se te durmió el amor, se le olvidó despertar y sin embargo yo no quiero dejar de esperar. Huyendo de tus pesadillas se fue y ya no está, pero espero que vuelva. Y verte de nuevo brilla, se te durmió el amor, pero yo sigo despierto, sigo esperando, sigo observando, sigo aguardando, lleno de miedo, porque quizá haya un precio a pagar. Cuando tu amor se logre desperta, quizás esa risa para otros será, quizás esa canción por otros sonará. Yo quiero ver esa mirada feliz, la que tenías el último día que te oí reír yo quiero ver ese brillo en tu sonrisa como aquel último día que cantaste para mí se te durmió el amor Verte feliz, ese precio pagaría yo, aunque dándome sin ti. Prefiero saberte dichosa, aunque lejos de mí, que verte esperando solamente hay.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 y el amor se te durmió el